Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver cómo crear diferentes eh, perfiles en Google Chrome de forma que por un lado tengamos la cuenta del instituto o correo profesional y por otro lado tengamos la cuenta del correo personal de forma que no se líen, por ejemplo cuando abrimos Google Drive y otras aplicaciones entonces para eso abrimos eh, una sesión de Chrome, de Google Chrome aquí arriba tenemos este circulito donde aparecen los usuarios, el usuario que hay actualmente activo. Si hago clic en el círculo, tengo que meterme aquí, en añadir. Vamos a añadir un usuario. En primer lugar nos dice, vamos a añadir el nombre. Voy a poner mi nombre y luego, pues, instituto o nuestro trabajo, etcétera vale Yo voy a poner Marga Instituto. Podéis poner Marga Instituto, Marga Trabajo, Marga Colegio, lo que sea, la cuenta profesional que sea. Escojo una imagen que es la que va a aparecer aquí arriba cada vez que yo entre con esta cuenta. Y me aseguro de que esto esté marcado. Crear un acceso directo en el escritorio para este usuario. De forma que luego cuando haga clic, directamente se me abra este correo electrónico que voy a meter. Una vez que tengo esto marcado, seleccionado el nombre y la imagen, le doy a añadir. Y ahora tenemos que hacer clic aquí en iniciar sesión para meter los datos de ese correo. vale Metemos nuestro correo. Metemos la contraseña correspondiente y fijaros, aquí ya me aparece arriba mi foto, la foto que yo tengo asociada a este correo, ¿vale? Esta cuenta está administrada, vale, en este caso como este Murcia Duca, como es mi, mm, mi consejería, le digo vincular datos, Quiero activar la sincronización para que me aparezcan todos mis marcadores, todas mis contraseñas, etcétera, que yo tengo en esa cuenta de correo. Le digo sí, acepto. ¿Veis? Automáticamente me aparecen aquí toda mi barra de marcadores, con todos mis marcadores. Están cargándose mis extensiones, las que yo tengo instaladas en esa cuenta, en ese navegador. De forma que hasta cuando terminen de instalarse, me están apareciendo aquí todos los iconos de las extensiones. Una vez que terminen de instalarse... Ya no me aparecerán más ventanas. Vale. Ya tengo instalada mi cuenta. ¿Vale? Siguen instalándoles, instalándose las extensiones. Ya tengo mi cuenta del instituto. Pues cierro el navegador. Desde aquí. Cierro este navegador. Y fijaros. Eso es lo que quiero que veáis. Aquí. Me ha aparecido. Fijaros. Mi, la cuenta de Chrome. Con una foto miniatura. De la que yo tengo en el correo electrónico. De forma que si yo hago doble clic aquí, voy a entrar automáticamente a mi cuenta de correo. Eh, dual, es aceptar. vale, Se está cargando la extensión. Entro automáticamente en el correo del instituto. Ahora, yo quiero añadir ahora la otra cuenta de correo, mi correo personal. Pues para eso hacemos, repetimos los pasos de antes. Me voy aquí, arriba, al círculo, y le doy a añadir. Voy a añadir otra persona. A añadir. Voy a seleccionar otra foto distinta, antes he puesto esta, ahora voy a seleccionar otra distinta, por ejemplo esta. Y voy a poner, pues, eh, marga privada, ¿vale? marca privado. Y esto nos aseguramos nuevamente de que está marcado. Crear un acceso directo en el escritorio. Le doy a añadir y de nuevo tengo que hacer clic aquí, iniciar sesión, para meter mis datos, los datos de mi cuenta. ¿Vale? Esta imagen va a aparecer... Si yo no tuviera puesta... Ninguna imagen en mi correo. Pero como siempre suelo poner alguna... Pues en mi caso no lo vais a ver. Meto mis datos. Vale, ahora mismo me acaba de enviar... Un mensaje a mi móvil... Para que yo tengo... En el cual yo tengo que hacer clic en sí... Para poder continuar... Haciendo eh, este usuario. Esto es una manera de controlar... De que ninguna otra persona que no sea yo esté intentando acceder a mi correo electrónico. ¿Activar la sincronización? Igual que antes. Le decimos que sí. ¿Vale? Ya tenemos aquí todos mis favoritos, mis marcadores que yo he ido guardando en mi cuenta. Y nuevamente se me están cargando todas las extensiones que yo tengo instaladas en ese navegador en mi cuenta. ¿Vale? En mi cuenta privada en este caso. Que pueden ser diferentes. Puedo tener diferentes extensiones en las diferentes cuentas. ¿Vale? Voy a cerrar, está instalándose todas una tras otra, cierro y cierro. Y de nuevo compruebo aquí que efectivamente me ha creado en el escritorio un acceso directo con una foto en pequeño de mi cuenta privada. De forma que si yo hago doble clic en, la cuenta, en el icono donde aparece mi cuenta eh, del instituto, hago doble clic y se me abre mi correo electrónico con mi perfil del instituto. ¿vale? Yo podría hacer clic aquí en Gmail y entrar directamente en mi correo o en mi drive, fijaros que es el instituto donde tenemos Meet, tenemos Classroom, Calendar, etcétera. Cierro, ahora quiero entrar a mi correo personal, doble clic en el acceso directo de mi correo personal y fijaros, ya me aparece mi correo personal, mis datos, mi parra de marcadores diferentes y aquí tengo mi correo personal si me meto en las aplicaciones, ¿veis? No aparece en Google Classroom, ni Meet, ni nada, son distintas. Luego son distintas cuentas. Esto me va a permitir que cuando yo entre a Google Drive, a Google Classroom y otras aplicaciones, no se líe el navegador. Porque tengo totalmente separado, por un lado, mi, mi correo privado y por otro lado, el correo profesional o del instituto. ¿Vale? Espero que esto os ayude. Cualquier duda, como siempre, me comentáis. Un saludo.